Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube. Oxlack, investigador. Únete al team. El demonio de Jersey. Una de las criaturas de leyenda más emblemáticas perteneciente al folclore de los nativos norteamericanos es el llamado Diablo o Demonio de Jersey. La aparición de este extraño ser comenzó con los avistamientos realizados por las tribus Lenny Lenape, localizadas en los estados de Pensilvania Oriental, sur de Nueva York, Delaware y por supuesto New Jersey. Todos se encuentran a lo largo de la costa este de Estados Unidos de América. Todo comenzó con un habitante de Nueva Jersey, una mujer a la cual la comunidad llamaba Madre Lenz, y quien se murmuraba que era una bruja. A lo largo de su vida, madre Lertz parió 12 hijos sanos de su marido y ella decretó de propia voz que si llegaba a engendrar un décimo tercero sería el diablo en el año de 1735 quedó encinta nuevamente de quien se rumoraba era el diablo la noche en que dio a luz fue tormentosa lo que anunciaba mal augurio pero el parto pudo llevarse con normalidad sin embargo, aunque la apariencia inicial del pequeño era como la de sus hermanos mayores, comenzó a alterarse hasta convertirse en un horrible ser de características mezcladas. Con cabeza de caballo, alas de murciélago, patas de cabra y una cola partida en dos direcciones. En cuanto la criatura tuvo la oportunidad, la aprovechó. Se dice que el monstruo pegó un salto, asesinó a la mujer que había asistido al parto de su madre y se alejó del hogar. Subiendo por la chimenea Esta historia ha ganado popularidad a través del tiempo Debido a que se encontraron registros de que esta familia realmente existió En un periódico llamado Boletín Vespertino de Filadelfia En el año de 1909 Fue publicada una ilustración dibujada a mano En la que se retrataba a este demonio Con las descripciones más exactas que varios testigos pudieron dar Después de estas descripciones y avistamientos que le dan características distintas Han aparecido distintas evidencias en fotografía y video La mayoría de ellas parecen falsas Debido a que podrían realizarse e incluso hacerse muñecos que podrían pasar fácilmente por este críptido. Sin embargo, una de las evidencias más curiosas y que puede resultar impactante hasta la fecha es una fotografía realizada por una cámara de cacería en el área de Pine Barren. El propietario de la cámara que se encontraba cazando en la zona afirma que alrededor de las 3 de la mañana escuchó a las afueras del lugar donde dormía muchos ruidos. Aunque trató de buscar la fuente del ruido con la mirada de su rifle, no vio nada. A la mañana siguiente, cuando revisó la cámara, se llenó de asombro al encontrar una imagen de un ciervo huyendo a toda velocidad de un ser cuya apariencia es atemorizante. Sin embargo, esta fotografía resultó un montaje bien elaborado, que pudo engañar a miles alrededor del mundo. A pesar de haber bastantes testimonios y algunas evidencias, hay mucha gente que asegura que esta leyenda surgió por parte de los primeros colonos y su temor a lo desconocido. O de narraciones que se le contaban a los más jóvenes de la familia para entretenerlos. La cultura popular ha retratado en muchas ocasiones a este criptido. Por ejemplo, en la famosa serie Expedientes Secretos X, se encuentra un caso en el que supuestamente se encuentran con este demonio. Sin duda es recomendable el final de este capítulo, porque la teoría de la existencia de estos seres se fundamenta de una forma muy interesante. En el año 2003 estrenó la película El Treceavo Niño, La Leyenda del Diablo de Jersey, que gira en torno a esta fascinante historia. Cine, televisión, literatura, música e incluso los videojuegos como en Castlevania han agregado a sus filas alguna referencia directa o indirecta a este críptido. Tal pareciera que quisiera mantener vigente el interés en él por alguna razón que desconocemos. Con tantos testimonios y especulaciones alrededor del demonio de Jersey, podemos cuestionarnos si esto es verdadero y si en realidad en algún momento podremos llegar a encontrar una prueba que resulte definitiva de su existencia. ¿Qué les pareció el video? Recuerden que también tengo ya los tres tomos de criptozoología disponibles para que se los mandemos a su casa si los quieren. Vayan a la descripción de este video, denle clic ahí al en enlace de Kitchen y se los vamos a mandar hasta su casa, son tres tomos que he estado escribiendo de una serie de 13, es una colección de criptozoología de 13 tomos donde voy a revelar criaturas de las cuales nunca nadie jamás ha escrito una investigación que he realizado por todo México así que ahí están los primeros tres capítulos de criptozoología Oxlack y pronto vendrán los demás así que ya los se los voy a mandar firmados con una dedicatoria porque recuerden que juntos somos la legión Oxlack. nos vemos en el siguiente video y también en las eh, transmisiones nocturnas de Encuentro con lo Desconocido ahí los espero